Hola. Para hacer la letra Z, letra específica del alfabeto alemán, tan solo debes mantener pulsada la tecla ALT, mientras tecleas los números 0223 del teclado numérico. Al soltar ALT se insertará la letra. Gracias por la visita.